Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, estamos terminando ya con la introducción a la fabricación de nuestro monocasco y vamos a hablar de lo que es el, el acabado final del, del producto. Eh, ya hemos visto un poco en los capítulos anteriores cómo hay que cortar la pieza, siempre la fabricamos un poquito más grande y luego se corta a lo largo de una línea, eh, con una sierra de disco, con una sierra radial si es grande o una sierra de calar, teniendo precaución de que siempre penetre en la en la cara bonita para que no nos levante el laminado y una sierra radial más pequeñita, un mini daladro con un disco de corte de estos reforzado con fibra de vidrio para las curvas más cerradas o zonas con peor acceso. Eh, una vez que lo tenemos cartado pues se puede lijar, se puede eh, dar el, el último acabado en los cantos y eh, también es muy útil en estas zonas de difícil acceso, también en las zonas de las juntas, entre los mamparos y la carrocería, etc. Aparte de los tejidos de fibra completos, eh, se comercializan, o te las puedes hacer tú mismo porque es muy fácil, lo que son cintas, es la cinta de tejido, pero como si fuera una cinta de, de estas que se ponen los, en los árboles de Navidad, no, estrechita de unos 5 centímetros y muy larga, entonces es muy fácil de utilizar para este tipo de juntas, eh, laminarlo antes de sin tener que cortarte las largas, es un poquito más cara pero es muy cómoda para este tipo de, de esquinas. ¿no? Una vez que tenemos ya completamente finalizado nuestro, nuestro laminado, llega el momento de pensar en, en pintarlo. Ya vimos que hay algunos que los que utilizan un molde hembra, un molde exterior y utilizan el top coat y gelcoat coat, eh, tienen ya el acabado hecho, si está correctamente realizado, y si no, lo que tenemos que hacer es el enmasillado y el pintado. El enmasillado consiste en, eh, primero, eh, añadir una capa de masilla exterior para nivelar la parte exterior, que como no hemos utilizado molde es imposible que sea perfectamente uniforme, siempre tiene unas ciertas ondulaciones, como si fuera la arena de la playa, que siempre tiene una cierta ondulación. Eh, tenemos que ir rellenando los valles y lijando los picos. Eh, hay dos Masillas que se pueden utilizar, por un lado tenemos lo que vimos en, hace unos capítulos, el, el, la resina de epoxi con microesferas de vidrio, se mezcla, hace una especie de espuma de aceitar, se extiende, se espera a que se frague y luego se lija. Y por otro lado tenemos la masilla de carrocero tradicional, que es el equivalente pero en resina de poliéster, ¿vale? viene ya una especie de resinas, unos botes grandotes y un catalizador muy pequeñito, se, se añade un poquitín y se mezcla y se hace el mismo sistema. En ambos casos, eh, lo primero, no se pueden utilizar grandes profundidades, eso es para nivelar mmm, un poquitín, es para echar un, un milímetro o dos. No, no, no puedes poner un pegote de un centímetro de gordo. Eso no, primero no te va a fraguar bien y segundo, eso se descascarilla al primer golpe, ¿vale? Es, es para una nivelación final, no es para rellenar huecos. Una vez que lo tenemos ya completamente nivelado, lo que se hace es empieza a lijar. Para lijar necesitamos dos elementos imprescindibles. Primero, una lijadora rotorbital que es una lijadora de estas de mano, que lo que hace es, primero, da vueltas, y lo segundo, además, hace un movimiento así. Eh, lo que hace es disimular, si solamente diese vueltas, haría circulitos en la pintura, en la masilla. Entonces, eh, hace este otro movimiento para disimular un poquito y, y que no se vean esos círculos. Eh, y el segundo elemento que necesitamos, imperativamente, es un aspirador industrial. Se genera una cantidad de polvo espectacular, Necesitas tener una zona solamente para eso y como no utilices aspiradora puedes morir, o sea, no sé que sea una, una lonja abierta en el medio del campo, no, en cualquier sitio medianamente urbano es, es, es inviable, es inviable es una aspiradora, una aspiradora doméstica además no es capaz de absorber tanto, las aspiradoras industriales son estas grandotas que son como de como un cilindro de lata con el motor encima, Tampoco son muy caras y si vas a utilizarlo, si tienes un trastero de estos para trabajar en estas cosas, te va a venir muy bien para mantenerlo siempre bien. Aspiran líquidos también y tienen una grandísima ventaja, que es que se conectan a las herramientas. Herramientas como esta tienen una, una, una lijadora rotor vital industrial, cómprale una fertería industrial, no te vayas directamente al, al centro este de bricolaje y no te compres la primera doméstica porque no te va a valer. Tienen una salida por la cual sale todo el, el polvillo, pues eso justo se conecta con la entrada de la aspiradora y, oh maravilla, tú cuando vas lijando el polvillo va directamente a la aspiradora y no, prácticamente, prácticamente, no sale no sale polvo. Eh, los discos abrasivos, lógicamente tienen unos agujeritos que coinciden con los agujeritos de la máquina, que además varían a veces según la marca, asegúrate que, que sean compatibles, y el polvo va directamente a la aspiradora, es maravilloso, sin eso ni te lo plantes De nuevo, imprescindible la mascarilla también, porque a, a, con estar todo el rato con ese polvo ahí al lado no, no es bueno para nuestros pulmones. Secretos para el lijado. Eh, primero, se lija suavemente, eh, se empieza con un grano vasto, se empieza pues con un... 80, 120, cuanto más grande es el número, más fina es la lija. Eh, y una vez que lo tienes completamente uniforme, pasas al siguiente grano. Empiezas con 80, cuando está todo liso, pasas al 120, que lo que hace es borrarte las huellas del 80, porque la, la lija es más fina. Y después del eh, 120 pasas al 240 y de esa manera vas aumentando el grano. Eh, no se puede lijar la fibra. Si tú llega un momento que te has comido toda la masilla que le has añadido y empieza a asomar la fibra, tienes que parar inmediatamente. Si sigues lijando, vas a romper las fibras, con lo cual vas a debilitar el monocasco y además va a quedar muy feo porque esa fibra al aire luego no se puede pintar. Lo que tienes que hacer es volver a añadir masilla y volver a iniciar el proceso. Por eso dijimos que es muy importante el laminado hacerlo lo mejor posible para no tener mucho trabajo. El trabajo en el enmasillado mmm, se mide, yo te diría que en semanas, no en días te lo tienes que tomar rollo zen y no sufrir, sino decir que qué bien que estoy dejando suave mi creación y disfrutar con ello y ponerte unos cascos y cambiar el chip porque lleva mucho trabajo. Eh, una vez que está perfectamente liso, mi consejo es que acudas o a una carrocería de confianza de coches o, por ejemplo, a alguna escuela de CP que tenga eh, chapa y pintura, que a lo mejor puedes llegar a un acuerdo con ellos que te ayuden, y, lo que, lo que se añade luego es la, la, el aparejo, que es una especie de imprimación para la pintura que tiene bastante poder rellenante. Se sigue lijando, en este caso ya pasamos de grano pues, a los 500, a los 1000, a los 2000 incluso. Eh, lijas además con, son con agua, que en ocasiones se, se mojan para que sean más suaves todavía. Y cuando el acabado está perfecto ya lo pintan y se le da un, un barniz encima. Resumiendo, el acabado es una tarea muy larga, muy tediosa, en la cual se nota si has trabajado bien o no el tema del laminado anterior y que hay que hacer con mucha tranquilidad, con buenos materiales. Compra muchos papeles de lija, porque el papel de lija en cuanto se gasta ya no lija bien y tienes que cambiarlo y volver a poner otra, se pegan con un, con un velcro, pero no, no es que atimes ahí, porque si no perderás muchísimo tiempo. Y si haces un buen trabajo, conseguirás un buen acabado para tu monocasco. Mi consejo, píntalo de un color uniforme rojo negro, lo que más te guste, y la decoración hazla con vinilo de corte. En las tiendas de rotulación eh, ellos con el, con el ordenador lo diseñan y se corta con un plotter en una especie de gran pegatina que luego ellos te colocan y es mucho mejor que no pintar a varios colores que nunca queda bien. O sea, píntalo de un solo color y luego pon vinilo de corte encima. Nos vemos en el próximo capítulo.